el cuerpo de Lucifer se encuentra en el templo hindú de padwanamasami El templo de padwanamasami se encuentra en la India. En el fondo del templo de Patwanamasami existen siete cámaras secretas, de las cuales seis ya han sido abiertas. En esas seis bóvedas han descubierto un gran tesoro. Fueron encontrados cientos de utensilios de oro y diamantes preciosos. Según las autoridades, este tesoro es de aproximadamente 22 mil millones de dólares. Pero la última cámara cámara aún no ha sido abierta, ya que esta cámara tiene una misteriosa puerta secreta. Se dice que dentro de ella se encuentra una enorme habitación que tiene guardados grandes secretos. La misteriosa puerta se encuentra bloqueada. Según los monjes que la custodian, esta puerta se encuentra sellada por ondas de sonido creadas desde un lugar secreto y su ubicación se encuentra perdida en el tiempo. Esta cámara secreta es considerada por los miembros fiduciarios y otros astrólogos aprendices de la India como un lugar muy misterioso, sagrado, arriesgado y peligroso para ser abierto, debido a que la puerta de acero está protegida por dos gigantescas serpientes cobra, además lo más extraño es que esta puerta no cuenta con ningún botón tuercas o tornillos o ningún otro mecanismo para poder abrirla. En la actualidad no hay nadie ni en la India ni en el mundo que sea capaz de abrir la puerta. Ellos advierten que si la puerta es abierta por los humanos actuales con su tecnología moderna, la India o tal vez todo el mundo sufriría de horribles catástrofes. El cuerpo de Lucifer se encuentra en perfecto estado de conservación dentro de un sarcófago en la séptima cámara del templo de Paduan. Masami. Pero desde cuando Lucifer tiene cuerpo físico, cuando Jesús pasó 48 días sin comer en el desierto y habló con Lucifer, este le dijo que si tenía hambre convirtiera las piedras en pan. Se supone que Jesús no estaba hablando con un fantasma, sino que estaba hablando cara a cara con otra persona con cuerpo físico, obviamente. Y recuerden amigos que ya pueden unirse al canal.